Yo tengo... Bueno, voy a, comer... voy a tocar el tema, como quiera, no importa. La gente que son muy, muy puritanos, no muy cosas que, que se oigan ahí. El primero de... Carolina, pero no fue por ti, Carolina, voy, a... voy a... ¿Ya El día primero de enero. Eh... Como ha ocurrido ya en otro estado, pero en este caso en Illinois, se puso se habilitó la venta de la, de la marihuana. Cannabis no, marihuana. Marihuana para uso lúdico. En ese. Explica uso lúdico. Para el placer. Ok. Para el placer. Okay. Eh, o sea que no es curativo, no es por No, lo, no, no es medicinal, es sangre. lúdico, es de placer. Eh, tiene un uso, tú sabes, curativo, sí, sí, sí, muchísimo, claro, claro. Eh, eh, muy, muy importante, pero en este caso fue para eso. ¿Qué es lo que quiero traer a, a colación? Fueron 77 mil y pico de consumidores y vendieron 3.2 millones de dólares en un día. Illinois ha hecho una proyección. Y esperan vender en este año de 2.000 a 4.000 billones de dólares en El, marihuana eso tiene un, lúdica. Eso tiene un pico y luego viene un, un, una estabilidad. Claro, claro, claro. Es posible porque cuando se apertura la gente va a la que se yo cuánto y lo que se yo qué, lo que se yo. Pero... El tema está dentro Tú lo Se pueden hacer varios enfoques Desde diferentes puntos de vista pero El tema es este ¿Cuánto dinero de ese Le corresponde al Estado Por concepto de impuestos Por la venta de esto? ¿Qué no se, qué, no po qué por Está no, cobrando no, no, allá, no, está pero... bien. ¿Qué se puede hacer con este dinero? ¿Cuál es el beneficio que trae? Y te lo digo haciendo parangón con otra cosa Por ejemplo, nosotros Tenemos en República Dominicana una situación uh, de muchos años con, con los inmigrantes haitianos. Si nosotros legalizamos la inmigración haitiana, legalizarla, yo no estoy diciendo nacionalizar, a quien no lo sea ni nada de eso, legalizarlo, meterlo en la legalidad, ¿cuánto podría conseguir la República Dominicana por concepto impositivo? Son miles de millones de pesos lo que de aquí se envía para Haití anualmente por concepto del trabajo que realizan los haitianos aquí. Y sí. hay que darle servicio, hay que darle educación, hay que darle que se yo qué, yo estoy de acuerdo con que se lo dé por un concepto de ser humano. Pero lo que te quiero decir que la ilegalidad no le genera ningún beneficio al Estado. Pero que ellos estén ilegales aquí no quiere decir que no compren, el Estado no, no, no deja de beneficiarse con los impuestos. No. Pero de el, manera directa, los impuestos de manera indirecta. directa. Señores, eh, miren, miren. Tu preocupación es los impuestos de manera directa. Miren. Correcto. Y, y del control que se puede tener con eso. Dime, amado. En, en, en 1991, en una cumbre. Qué que bueno, se bueno se que realizó, no está aquí, tú, tú, sí, en, una, en una cumbre que se realizó en Estados Unidos, hay un periodista de apellido Frey, Frey, Frey, algo así, que entrevistó a Milton Friedman. Milton sí. Friedman era la sazón premio Nobel de Economía en ese momento. Y Milton, no, y uno de los grandes gurús que ha existido en eh, todos los tiempos. Exacto. Y Milton Friedman vaticinó que la droga... Él se equivocó en, en términos de, de, del, de, tiempo, del tiempo. Claro. En cinco, años, en cinco años, dijo él en, ese, en esa entrevista, las drogas van a ser legalizadas. Y realmente no se produjo porque el propio narcotráfico... El propio narcotráfico... Lo boicoteó. Boicoteó porque sabía que... El problema el es económico, el problema claro, de las drogas es un problema claro, de salud pública, eso claro. no es un problema de derecho penal, como sí, mucha claro, gente cree. Claro. Eso es un problema de salud pública, porque hay una situación acá... El tema de las drogas es el río de dinero que está asociado sí, a la sí, droga. Óigame, sí, sí. la, la hay industria carteles... petrolera de México claro. produce menos millones de claro, dólares claro. Hay, claro. La droga. hay carteles de la droga que tienen más cuartos que los presupuestos anuales de, la, de naciones pequeñas. Claro que sí. ¿Se que tienen más poder y control? Claro que sí, eso. porque sí. el que tiene Acá, recursos económicos. tiene poder. poder. En <coughs> Exactamente. Entonces, el, el, pro el problema aquí. es ese. Lo que Sora te está diciendo con relación a cómo los estados han visto la posibilidad de que esa droga le genere impuestos claro. es la razón por la que le están legalizando en todas partes. Y cuando no ha sido por ley o por una decisión administrativa, ha sido por una sentencia de un tribunal supremo. Claro, un tribunal constitucional un tribunal o un tribunal suprema, tribu, Exactamente. Así mismo. Porque ya. hasta en Colombia se tuvo la visión de hace tiempo, se legalizó se legalizó en Francia. Y hay muchísimos estados ya en, en Estados Unidos donde se ha legalizado la el punto hacia donde se mira, hacia donde va la humanidad es una legalización completa. Completa. A, a, a poco, a mediado plazo, porque el problema también es que si cuando tú no la legalizas, tú obligas a un ciudadano a acudir a una persona que a, la mayor parte de las veces es un delincuente. Siempre es un delincuente, calle, por ejemplo. Que, que, que se yo qué, que te pueda asaltar. Sí. Entonces, si el Estado tiene la ocasión de brindártela en lugares seguros donde tú vas a beneficiar de un impuesto, donde hay garantía de, de cómo está hecha, de su producción y de todo. Eso supone que un, un bienestar para la mayoría. Y como dice Fulvio, si eso hace pico, si tú acompañas eso de una campaña de educación y de prevención y de decir si, hace, si tiene efectos secundarios, si no, lo que sea, es preferible eso que está con esa zozobra de Alimentar el delito, alimentar ese ciclo de delincuencia que hay. Porque en Estados Unidos, la marihuana es más cultural que el cigarrillo aquí. Claro. Pero mira, Socrates. De hecho, los presidentes norteamericanos... Por, <risa> ...lo dicen. Yo, no, yo, claro, como cierto orgullo sí. Yo fumé marihuana en la universidad. Sí, sí, el, el, el, el, sí. el que no hace eso se queda como excluido de, de eso, su círculo. De, de hecho, en los temas de pro y contra de la legalización, Ajá. la parte de las violencias que genera la no legalización uh -huh. es una de, la, de las partes que más se ha discutido. claro Porque... La, las estadísticas me dicen a mí que por causa de droga mueren X cantidad de personas en asuntos de violencia y de tráfico y esto. Que si se legaliza, simplemente... Y además, que, mirando esto solamente desde, desde el punto de vista de Estados Unidos, si tú la legalizas, a Estados Unidos va a conseguir más dinero, por lo menos legal el Estado. Cuando tú no la legalizas, ¿qué es lo que pasa? El efecto contrario. ¿Cuánto tiene que gastar Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico imagínate, a nivel mundial? Imagínate. ¿Dónde ¿Eh? va ese dinero? Sí, ¿Es y si la legaliza, la controla. ¿Quién se queda Mire, con ese dinero? O sea, Recuerda soy... la época de la Gran Depresión, 1930 en claro. Estados sí. Unidos. Se prohibió el alcohol porque provocaba suicidio, producto del, del tema depresivo. Sí, de la la depresión. prohibición. La prohibición. Y eso que hizo, creó uno de los Chach. individuos más, de los capos más Al famosos Capone. y conocidos en el mundo, Alfonse Capone. ¿Me yeah, entiendes? Y cuando tú veis, cuando yo veo, por ejemplo, a mí me encantan Los Intocables. Sí, la, la, la sí, serie. La Me serie, encanta. Sí. Está en. Una actuación en... histórica de Elliot Ness. Sí, sí, Elio <risa> Ness. Eh, cua, está Ness. Lo en, hacía Robert Starr, como Star, Elliot Ness. Sí, está en, en YouTube, están todos los capítulos. Uh -huh. o sea que cuando tú veas a Elliot Ness rompiendo los, los túneles. Sí. Es, lo mismo, es, lo, es lo mismo que tú ver ahora cuando la DEA persigue la droga pero al final los norteamericanos entendieron que era más negocio legalizarlo legalizar y cobrar impuestos por el alcohol claro que sí. Sí, y eso está pasando con la se droga. está enriqueciendo un grupo cerrado de personas que además son delincuentes, crean redes no. de manipulación y que te enfrentan, enfrentan. Enfrenta. Enfrenta. lo que pasó con el hijo de... de, de del en, México. Sí, en México eso fue una barbarie, ¿Cómo, cómo o sea, se un llama? gobierno un estado eh, se doblegó se doblegó ante un individuo le pusieron el brazo al estado al gobierno, eso te manda un mensaje claro que te dice, o sea, nosotros somos mandamos aquí, si nos mete preso, ¿sabes el problema que vas a tener? Bueno, y vas a enfrentar a un grupo se, de gente estima, que no le importa nada. Se estima que si se legaliza también los precios Disminuye. Eh, Disminuye. Eh, Disminuye. van, van Disminuye. a disminuir. Óyeme, pero es casi un 60%. Pero ¿sí es que también... Entonces, ¿qué es lo que la... sucede? El tema que más se ha discutido es la inversión de esos recursos generados claro. por ese claro. mundo y, y... que es la... Una de las partes principales del desarrollo de, de muchas ciudades del mundo. Claro que sí. De claro que sí. Desarrollo, sí. verdad, en Francia. Lo que quiero decir uh -huh. que también Habla, se han pronunciado con, de relación, con relación a la legalización se han pronunciado uh, muchos premios nobles, muchos intelectuales, sí. o sea... Artistas, artista, todo el mundo. Amantes de las humanidades que saben que eso de mantener esa supuesta lucha no es más que un parapeto. Cuando tú miras los resultados... A este, a este día, desde que comenzó la supuesta lucha hasta hoy, es una lucha que se ha perdido. La droga tiene más terreno en el mundo y tiene más poder en el mundo. Y eso que ustedes acaban de decir de lo que pasó en México es un ejemplo palpitante con relación a eso. En cualquier parte del mundo, ese presidente haberse ido porque así él es. demostró que en México no hay un Estado Exacto. un Estado supone que tú tienes un control sobre todo el territorio y en México se demostró que en ese territorio, La... el, que manda, el ¿no? gobierno no tiene control, y así hay muchos otros territorios en México donde el gobierno no tiene control, como también pasa en Colombia